Buenos días. Bueno, pues hoy tenemos la suerte de, de contar con la presencia virtual de Daniel Santín en esta, este ciclo de seminarios del CIO, que dan respuesta además a necesidades de los dos programas de doctorado que tenemos en el instituto, tanto el EOMA como el DECIDE. Y bueno, eh, presentará brevemente a, a, Dani, a Daniel Santín, bueno, es catedrático del área de Economía Aplicada en el Departamento de Economía Aplicada, Pública y Política, de la Universidad Complutense de Madrid. Tiene como áreas de interés pues, la eficiencia y la productividad, la evaluación de impacto, la economía de la educación, la inferencia causal y la estadística y la investigación operativa en general. Así que, bueno, ha tocado muchos palos. Eh, es una persona muy inquieta intelectualmente, con mucha experiencia investigadora, muchos artículos, mucha participación en proyectos de investigación a nivel tanto nacional como internacional. Y hoy en concreto, bueno, pues viene a hablarnos sobre eh, una comparativa en la evolución de, bueno, de, la, de la eficiencia y de la eficacia, ¿no? la productividad en sistemas educativos, haciendo uso del de, eh, análisis envolvente de datos, que ya sabéis que sirve pues, para, a partir de una nube de puntos, digamos, pues, en lugar de estimar eh, comportamientos promedio, estudiar comportamientos extremos por arriba, que es algo así como el conjunto de mejores prácticas sobre el sector que se esté estudiando, ¿de acuerdo? Y en este caso con una aplicación a países latinoamericanos. Así que, Dani, cuando quieras, muchas gracias. Pues muchísimas gracias, Juan. Yo, en primer lugar, eh, agradecer muy sinceramente al, al director del CIO y, eh, bueno, pues por haberme invitado a este seminario y asisto por todo por todo el trabajo de logístico pues para que hoy estemos aquí eh, bueno, en este en este seminario. Bueno, pues dejadme que, que os cuente un poco cuál es la idea de, de, este, de este trabajo, que yo creo que, que más allá del trabajo, lo que espero es que dado eh, la mayoría de, bueno, la mayoría o todos vosotros estéis haciendo eh, tesis doctorales y estáis al menos pensando en proyectos de, de investigación futuro, pues espero que al hilo de esta presentación, pues se os ocurran posibles eh, líneas que podéis desarrollar pues, con vuestros propios datos, con vuestros propios objetivos investigadores. Entonces, bueno, la idea es, eh, eh, lo que vamos a ver a lo largo de esta presentación es, eh, bueno, cómo está el estado de la cuestión a la hora de evaluar eh, grupos de unidades productivas, lo que vamos a llamar genéricamente industrias. Sin que por industria tengamos que pensar en una siderúrgica, no. Industria puede ser cualquier, cualquier grupo de unidades productivas eh, respecto a las cuales estemos a cargo, tengamos que evaluar. Y entonces el objetivo es cómo evaluar mi grupo respecto a los, a los otros grupos o respecto a mí mismo y cómo institucionalizarlo, pues eh, en el caso del sector público dentro de la administración pública. ¿no? Esto es, va a ser un poco la idea y las metodologías que están disponibles para hacerlo. Y bueno, lo vamos a ver aplicado para, para un conjunto de países latinoamericanos, pero lo, se podría aplicar a cualquier eh, industria que tengáis en mente. ¿no? Este es un poco el, el objetivo de esta presentación. Entonces, bueno, dejadme empezar diciendo que... Eh, prácticamente eh, la, la gran mayoría de países desarrollados pues, recoge, tanto en sus constituciones como en las leyes presupuestarias, el objetivo y el mandato de ejecutar los presupuestos, ejecutar el gasto público de forma eficiente. ¿no? Entonces, eh, incluso la Constitución española sí lo recoge, ¿no? en su artículo 31.2, el gasto público realizará una asignación equitativa de los recursos públicos, y su programación y ejecución responderán a los criterios de eficiencia y economía? Bueno, esto es muy curioso irlo viendo a lo largo de los distintos países, a lo largo de las distintas leyes presupuestarias. Sabéis que la ley general presupuestaria pues es prácticamente la ley más importante que se aprueba todos los años en el Parlamento. ¿no? Bueno, si se aprueba, cuando se apruebe, ¿no? que nosotros llevamos con la ley general presupuestaria eh, prorrogada, con los presupuestos prorrogados desde hace un tiempo. ¿no? Pero en general, digamos, en un marco anormal, pues es una, una ley muy importante que permite desarrollar toda la política económica de eh, un gobierno. Fijaros que eh, es la ley la que nos pide que llevemos a cabo la ejecución del presupuesto de forma eficiente. ¿vale? Entonces, ¿esto en qué se plasma? Porque la ley es muy clara, lo tenemos que hacer de esta manera. Bueno, tradicionalmente era el Tribunal de Cuentas el que llevaba a cabo esta evaluación de la eficiencia de el, del gasto público. ¿no? Entonces, ¿cómo lo hacía? Bueno, pues lo hacía, eh, eh, eh, digamos, haciendo una revisión de toda la ejecución presupuestaria y que ésta fuera hecha eh, conforme a derecho. Eh, realmente el presupuesto se tenía que ejecutar de acuerdo a como marca la ley general presupuestaria. Pero ¿este dinero servía para algo? ¿Estaba relacionado con mejorar la vida de los ciudadanos? Bueno, esto no había un tipo de correspondencia, no había ningún tipo de eh, objetivo donde el presupuesto tenga que ser utilizado al final para mejorar la vida de los ciudadanos conforme a unos objetivos, unos indicadores de resultados. ¿no? Este es el, el salto que se produce sobre todo a finales de los 90, donde bueno, empieza a haber una necesidad también reflejada en lo que están haciendo otros países para cumplir. Con este, con este mandato de eficiencia y, por tanto, para relacionar los presupuestos públicos <coughs> perdón, <coughs> con indicadores de resultados. Entonces, bueno, en algunos países, eh, sobre todo Reino Unido, Estados Unidos, se empieza a, a desarrollar este mandato legal, estas mediciones de eficiencia, sobre todo Australia es el país eh, donde más eh, se avanza en este sentido ¿no? y se crean... Eh, eh, distintos steering committees eh, y distintas agencias para llevar a cabo esta esta gran evaluación y bueno qué, qué ocurre en España qué ocurrió en España pues en España fijaros eh, no fue eh, el, el último gobierno de Aznar creó una dirección general de evaluación de los servicios que iban a estudiar metodologías que se podían aplicar y en el año 2006 eh, a Zapatero le convencen para poner en marcha una agencia estatal de evaluación de las políticas públicas y la calidad de los servicios, con esta idea de que los países están evaluando el, el gasto, y en 2007 se crea Aeval. Aeval funciona durante 10 años y de Aeval no podría decir muchas cosas positivas, entonces lo mejor os dejo ahí la página web, os pasaré la, la presentación y exploráis lo que hizo Aeval durante 10 años, ¿no? pero Aeval... Realmente hacía unos trabajos muy descriptivos y no cumplió con este mandato de, de evaluación. Bueno, ¿qué, ¿qué pasó en estos 10 años? Pues lo que pasó es que entramos en 2009 en una gran crisis económica y eh, con el objetivo de que cuando España fue a pedir financiación barata para pues, financiar el, la, la deuda pública, sobre todo el déficit público, eh, la Comisión Europea obligó a España en 2014 a crear eh, la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal, eh, eh, se denomina AIREF ¿no? por sus siglas, también os dejo ahí la web y AIREF ya sí que se corresponde con esta, con esta gran agencia independiente, digamos al nivel del Banco de España o de la Comisión Nacional del Mercado de Valores, que tiene por encargo el, llevar, eh, el hacer una evaluación del gasto público ¿no? a finales del, del 2016, también eh, ligado a, a financiación barata y a los objetivos de reducción de déficit, España se compromete ante la Comisión Europea a llevar a cabo una revisión de toda la eficiencia del gasto público de las administraciones públicas. A estos informes se les denominó los spending Review. ¿Y por qué os cuento toda, toda esta historia? ¿no? Os cuento toda esta historia porque... Los Spending Review, que son estas evaluaciones de, de, toda la, de todo el gasto público de las administraciones públicas españolas, que le encarga Idef que es el sitio adecuado para hacerlo de forma independiente al gobierno, y en su plan de acción, fijaros qué curioso, Idef establece que va a utilizar tres metodologías para hacer esta, eh, esta evaluación. ¿vale? En primer lugar, una Evaluación de estrategia y procedimiento que tiene que ver con todo el marco legal y con todo el procedimiento de cómo eh, se lleva a cabo el gasto público. Y en, segundo, pues, en tercer lugar, las evaluaciones de impacto, que serían evaluaciones pues basadas en el uso de contrafactuales para eh, poder medir eh, si un programa está causando un eh, resultado beneficioso en una población. Y fijaros cómo, en segundo lugar, en su plan de acción, señala específicamente evaluaciones de eficiencia incluyendo el cálculo de fronteras eficientes y benchmarking. ¿no? Esta es la redacción exacta que recoge AIREF en su plan de acción del Spending ring. Claro, es que por primera vez en la administración pública aparece la necesidad de hacer evaluaciones utilizando fronteras de producción. ¿no? Y este es un salto que se venía esperando desde hacía pues mucho tiempo por parte de de eh, la masa crítica de investigadores que se dedican a hacer eh, benchmarking, ¿no? Con lo cual, bueno, pues eh, AIREF empieza a hacer este tipo de evaluación, los spending review, algunos de ellos están ya colgados en, en su web y lo podéis examinar y de cuando en cuando, pues a los investigadores nos llaman las grandes firmas de consultoría eh, para, bueno, pues sumarnos a, a sus proyectos y llevar a cabo esta evaluación con fronteras productivas va a ser algo que se va a extender mucho. ¿Por qué esta necesidad de llevar a cabo evaluación de eficiencia? ¿no? Cuando uno estudia economía, esto de la eficiencia no aparece claramente, los mercados pues, eh, son eficientes porque la información es perfecta, es completa, los mercados se vacían, los precios son exógenos y todo el mundo eh, se sitúa en la frontera de productiva, en la función de producción, ¿no? Entonces, eh, esto de la eficiencia, ¿por qué aparece? ¿Qué, qué fundamento tiene? Bueno, esto nos llevaría eh, largo hablar de, hablar de ello, pero hay toda una literatura que, sobre todo, en el ámbito del sector público, eh, donde se producen muy distintos bienes y servicios, como por ejemplo el servicio educativo que vamos a ver hoy, eh, o el servicio sanitario, pues este, estos servicios no tienen un precio de mercado, claro. ¿Cuánto vale el resultado académico de un niño? ¿Cuánto vale que un niño pase de curso? Esto es algo que no se intercambia en el mercado claramente y además por la propia dinámica del sector público, pues es, eh, no funciona exactamente como el mercado. Los salarios, por ejemplo, están fijados por ley, eh, no es fácil remunerar más a un trabajador público, a un funcionario que desempeñe mejor o que tenga una productividad más alta… Y etcétera, etcétera. Con lo cual, bueno, el sector público es un ámbito propicio para que, eh, digamos, surja la ineficiencia. Y, por tanto, es también un ámbito propicio para eh, institucionalizar la vigilancia del de nivel de desempeño de los servicios públicos, sea cual, sea cual sea. ¿De acuerdo? Ahora hablaremos un poco más de ello. De... Bueno, ¿Cuál es el objetivo de hacer benchmarking en el sector público? ¿No? Bueno, habría un largo listado de objetivos. Pero, un resumen que hacen eh, Pedrazo, Sinas y Smith, en, en un artículo del, del año 99, que dice, bueno, cuando hacemos benchmarking en el sector público, lo que tenemos que, el, el objetivo o los objetivos serían los siguientes. Identificar eh, unidades productivas que son ineficientes, establecer un ranking de desempeño, medir ineficiencias y establecer objetivos de mejora, y en el último lugar, que es en el que nos vamos a centrar hoy, medir la eficiencia global de una industria. ¿no? Entonces, que os decía al principio, ¿qué es esto de una, de una industria? Bueno, imaginaros que alguno de vosotros eh, os nombran, iba a decir, eh, consejeros, consejeros de educación o de sanidad de la comunidad valenciana, pero bueno, en principio vamos a, vamos a suponer, digamos que son muy jóvenes todavía, ya tendréis eh, tiempo, de suponer que os nombran pues, eh, jefes de gabinete del de consejero o consejera correspondiente en alguno de los servicios públicos. ¿No? Y eh, venís ya con esta idea de que tenéis que hacer una evaluación del de servicio, por ejemplo, de la educación no universitaria, que es el que nos vamos a centrar eh, hoy, pero podría ser cualquier otro. ¿Qué es... Eh, ¿Qué objetivos podríamos tener? ¿Cómo hacemos esta evaluación? ¿no? La evaluación de mi industria. ¿Cuál sería mi industria? Pues mi industria serían todos los institutos de educación secundaria financiados con fondos públicos, tanto los públicos como los eh, privados concertados, que también reciben financiación pública. ¿no? Entonces, yo tengo, esta es mi industria, productora de educación no universitaria, y ahora ¿cómo me evalúo? Bueno, lo primero que puedo hacer es evaluarme contra mí mismo a lo largo del tiempo, ¿no? Pero esto quizás es lo primero que podemos hacer y está muy bien y es mejor que no hacer nada, pero esto es como una carrera de Fórmula 1. Yo puedo ver cuánto corre mi coche, pero si no veo cuánto corren los demás coches, no puedo saber si voy progresando bien o no voy progresando bien. ¿no? Entonces, a partir de aquí, pues para ver cómo, cómo evoluciona mi industria, voy a necesitar compararme, en principio, pues contra otras industrias similares, ¿no? En principio, pues me podría comparar contra otras comunidades autónomas que también producen eh, el mismo servicio de educación universitaria o eh, lo, podría, y lo, y lo podría hacer a muy distintos niveles. Adentro de la comunidad valenciana, pues podría hacerlo pues, por ayuntamientos o lo puedo hacer por comunidades autónomas o lo puedo hacer incluso comparando países, ¿no? El nivel de, de agregación o desagregación de los datos, pues cuanto más desagregados tengan los datos de mi industria, mejor, porque así puedo comparar municipios dentro de, de mi comunidad autónoma, luego puedo comparar la industria de mi comunidad autónoma contra otras comunidades autónomas, y así sucesivamente. ¿vale? No, puedo comparar la industria pública contra la industria concertada, e incluso contra la industria privada, Puedo comparar la industria de eh, eh, poblaciones rurales contra poblaciones urbanas y así sucesivamente. ¿Vale? Entonces, bueno, pues el objetivo que vamos a hacer con el benchmarking es que una vez que yo tengo mi industria comparada contra los demás, puedo aprender de los mejores, es decir, puedo decir, bueno, pues la comunidad autónoma X, pues fíjate, con esta financiación que es más o menos que, igual que la mía, pues obtiene un 15% mejores resultados, ¿no? Tiene un nivel socioeconómico parecido, tiene... Eh, ...más o menos en mínimo nivel de gasto... ...pero tienen mejores resultados... ...entonces puedo ir allí... ...puedo eh, plantear una reunión... ...y ver qué buenas prácticas se hacen... ...en esa comunidad autónoma... ...que yo pueda trasladar la mía... ...y así sucesivamente... ...y también puedo... Eh, eh, ...ver qué ocurre con los ineficientes... no, eh, ...determinadas empresas... ...determinados institutos... ...adentro de mi industria... ...que tienen muy mal desempeño... Pues ...puedo ir... Eh, ...ver qué ocurre... ...tomar medidas para que no tengan una ineficiencia tan elevada, ¿de acuerdo? Entonces, bueno, pues esto es un, un, no es algo que empieza y acaba, es algo que debería institucionalizarse, debería formar parte de la función de oferta de los servicios públicos. Bueno, para medir la eficiencia eh, existen distintas metodologías, hoy nos vamos a centrar en los métodos de análisis envolventes de, de, de datos, ¿vale? Como sabéis el análisis envolvente de datos, pues en este esquema muy sencillito, donde tengo una función de producción con un único input y un único output, tengo un conjunto de unidades productivas, esta sería mi industria, y esto, esta industria pues podrían ser hospitales, podrían ser ayuntamientos, podrían ser servicios sociales, nuestra industria favorita, la que está más relacionada con, con el objetivo de vuestra tesis doctoral, ¿no? el, que, el que haga algún tipo de de tesis eh, pues más empírica con, con datos, a partir de aquí eh, yo puedo definir una tecnología eh, simplemente bueno pues a partir de un, de un vector de input pues puedo llevar a cabo una, la producción de un vector de output y el análisis envolvente de datos me permitiría trazar la frontera productiva, es decir, el máximo posible que yo puedo alcanzar a partir de una cantidad de input, a partir de ahí para cualquier unidad productiva, yo puedo utilizar el concepto de función distancia de Sheffar. ¿no? La función distancia de Sheffar, lo que me dice es, eh, bueno, cuando yo comparo una unidad productiva, en este caso la unidad productiva P, contra la frontera, yo utilizo los datos de la unidad productiva en el periodo T y lo comparo o veo la distancia, la distancia en este caso radial y en términos de output, es decir, en cuanto dado, mi cantidad de input y dada mi cantidad actual de output, en cuanto podría aumentar mi output desde IP hasta IP' para alcanzar la frontera de producción. ¿De acuerdo? Esta es un poco la idea del análisis envolvente de datos. A partir de aquí, ¿cuál es la eficiencia de mi industria? Pues la eficiencia de mi industria sería, estaría representada por esta media geométrica que tenemos aquí de todas las eficiencias de eh, todos los eh, de todas las unidades productivas que conforman bien este es el análisis envolvente de datos es una técnica muy conocida a partir de aquí queremos compartir industrias y tenemos eh, para ello dos grandes metodologías en la literatura vamos a ver en qué consiste muy brevemente cada una de ellas tanto las metafronteras como los good malquis y vale que propusieron tamaño y, Ana Camaño y, y este, eh, Bob Dyson, Robert Dyson, en el año 2006. Bueno, vamos a empezar con las metafronteras. Fijaros, las metafronteras la, eh, prácticamente es uno de los, en, en uno de los papers seminales, el de Charner, Cooper y Rhodes desde el año 81, ya se propone la idea de metafrontera y luego ha tenido des, eh, distintos desarrollos a lo largo del tiempo, ¿no? entre ellos pues el, el de Jesús Pastor y eh, Knox Nobel del año 2005. ¿no? Entonces, bueno, pues esta idea es muy sencilla, la vamos a ver con un, con un esquema, pero básicamente lo que consiste sería en estimar una, una frontera de, a partir de la información de todas las fronteras de las industrias que quiero comparar y con esa frontera poder las industrias. Vamos a verlo con un ejemplo, que yo creo que se ve mejor. Vamos a suponer nuevamente que tenemos un input y un output y tenemos ya hemos estimado con DEA la frontera de distintas industrias aquí tenemos la industria del grupo a tenemos la industria del grupo b del grupo c y del grupo D. estas son las cuatro industrias que quiero comparar e insisto podrían ser eh, cuatro provincias dentro de una comunidad autónoma o cuatro comunidades autónomas o cuatro países o cuatro ayuntamientos a nivel de desagregación que cada uno quiera o de cada caso concreto cuál sería la meta frontera bueno en primer lugar lo que hago es que veo cuáles son los, las unidades de referencia y a partir de estas unidades de referencia voy a trazar una metafrontera, entonces la metafrontera, como veis, envuelve a las distintas fronteras. A partir de aquí, yo puedo, para una unidad productiva, por ejemplo, que está en el grupo, en el grupo D, yo puedo calcular cuál es su eficiencia global, la eficiencia de esta unidad, hasta la metafrontera, ¿de acuerdo? A partir de esta, esta eficiencia la puedo descomponer en varias partes. Habría una parte de eficiencia de gestión, que sería la distancia hasta mi propia frontera, y habría una segunda distancia, que sería ya no depende tanto de la unidad productiva, sino que depende de la industria. Mi industria no me permite situarme en la metafrontera. Bueno, esta metodología tiene multitud cientos de, de aplicaciones en, con distintas... Eh, Metodología, no solo con DEA, con, utilizando FDH, utilizando otro tipo de, de metodología, pero ¿qué problema tiene? Bueno, nosotros eh, en, en un paper reciente que todavía estamos terminando, decimos que las metafronteras es una especie de tecnología all-star que, eh, que construimos para medirla, eh, la, la, para comparar las industrias. ¿Qué quiere decir esto de tecnología All-Star? Bueno, eh, eh, conocéis, o si no lo conocéis, sabéis que la NBA, que es la liga americana de baloncesto, ¿no? Todos los años hay un partido que enfrenta, eh, enfrenta a los mejores del este contra el oeste y, eh, claro, la, el, el, el partido es factible, se celebra todos los años y uno pues, disfruta viendo el partido, pues, porque son los mejores jugadores de cada uno de, de los mejores equipos de la NBA, ¿no? ¿Qué problema tenemos? Bueno, pues la, la metafrontera en realidad recoge unidades productivas que no operan en los mismos grupos. Es decir, yo eh, si evalúo institutos, pues tomaría un instituto del País Vasco, otro de Galicia, otro de Andalucía, otro de Madrid y, y tres de la Comunidad Valenciana, ¿De acuerdo? Pero eso, eh, ¿cómo lo copio? Yo soy una industria y eh, yo quiero copiar la metafrontera, porque es la mejor práctica, pero a lo mejor resulta que... Eh, en el mundo empírico, aunque matemáticamente existe, igual que existe el partido de la NBA, legalmente es imposible de copiar, porque esto puede suponer eh, combinar marcos regulatorios que a lo mejor son contradictorios. Imaginemos que en, en un país, por ejemplo, si comparo países, pues en un país el ratio de, de alumnos por clase pues es 25, en otros es 20 y en otros es 30. Ahí la metafrontera está. Es un punto que es combinación lineal de esos tres países. Y entonces, ¿cuál es el marco legal que tengo que copiar? No está claro que la metafrontera, esta idea sintética, yo como industria me pueda fijar en ella para converger hacia ella. De acuerdo, igual que en la NBA, por ejemplo, el partido de, de las estrellas sería in, imposible copiar. Yo no podría, aunque tuviera todo el dinero del mundo, no podría fijar este equipo. No lo podría hacer porque hay unos topes salariales, el marco legal me impide fichar a los mejores jugadores. Por lo tanto, lo que me interesa es ver otros equipos que lleven a cabo pues, un buen desempeño para ver cómo están organizados, pero que sí pueda copiar su marco a partir del marco legal disponible. ¿no? Esta es un poco la idea, el, pro, el problema que desde nuestro punto de vista pues, tiene la idea de Metafronteras. Bueno, aparte, la segunda opción sería la opción de Camaño eh, y Dyson, ¿no? Y la opción de Camaño y Dyson, ellos eh, parten de comparar dos grupos de unidades productivas y su, su idea, ¿no? Que aquí pego eh, literalmente en, en inglés, la idea es comparar grupos con grupos, ah, Lo que no quieren ellos exactamente es esto de pooling de eh, decision making units together to form a common front. ¿No? Ellos, no quieren, digamos, subyace esta idea de que la metafrontera pues, puede no ser factible, eh, y entonces lo que dicen es, queremos comparar grupos con grupos, ¿cómo lo vamos a hacer esto? Bueno, fijaros que eh, ellos lo hacen a partir del índice de Malwis. el índice de Malwis es este que os, os pongo aquí, tenemos la tecnología de, de dos periodos, y a partir de la tecnología de dos periodos y de observar un punto cualquiera, tanto en el, en el año T como en el año T más uno, calculando las distancias tanto a la frontera en T como a la frontera en T más 1, con los datos de T y con los datos de T más 1 lo mismo, puedo calcular este índice de marcas. Bueno, la idea de Camaño y Dyson es si en vez de tener aquí eh, el periodo T y el periodo T más 1 tuviera las fronteras del grupo A y del grupo B, pues podría hacer una comparación entre industrias de forma muy similar. ¿no? La idea es esta, imaginaros que tengo nuevamente mi industria, la industria A, y trazo su eh, la, cuál es la eficiencia media, ¿no? La eficiencia media respecto a la frontera del grupo A. Tengo eh, las unidades productivas del grupo B y también tengo su eficiencia media. ¿no? A partir de a, hasta aquí está claro porque simplemente serían las eficiencias medias, cada una respecto a su frontera. Bueno, lo que se le ocurre a tamaño de Dyson es, con esta idea de en vez de T y T más uno, tener grupo A y grupo B, yo puedo proyectar a todas las unidades del grupo A respecto a la frontera en A, pero también respecto a la frontera en B, para las unidades del grupo B, igual, respecto a su frontera en B, pero también respecto a su frontera en A. Y puedo construir este índice que, eh, bueno, hemos denominado el índice, de, el tamaño Dyson Malquis Index, ¿no? este, este índice que propusieron ellos en su paper del año 2006. idea de este índice, fijaros, es exactamente igual que la de un índice de Malquis, tenemos las medias geométricas porque lo que nos interesa es evaluar la, la industria y lo que tenemos en, en vez de ser un cambio en productividad, tendríamos una diferencia en productividad entre los grupos A y B. Esta diferencia en productividad entre los grupos A y B, yo la puedo descomponer en dos partes, una parte que es debida a eficiencia y una parte que es debida a tecnología. Es decir, mi diferencia en productividad puede ser, o porque soy más eficiente, mis unidades son más eficientes que las del otro grupo, o porque mi tecnología me permite producir más con la misma cantidad de input respecto al otro grupo. Estos serían las serían eh, dos, los dos motivos, las dos causas por las cuales se puede explicar la diferencia en productividad. Bueno, ¿qué ocurre con este índice de tamaño y de ISO? Pues está muy bien, es atractivo, fijaros, tiene 140 citas en Google Scholar eh, y se ha aplicado a muy distintos sectores. Eh, algunos de ellos, eh, bueno, de todo tipo, ¿de acuerdo? De sectores de todo tipo, lo, lo podéis explorar en, en Google Scholar. Eh, y funciona muy bien cuando solamente tenemos dos grupos en un periodo, pero tiene dos desventajas. La primera desventaja que el índice no se pensó para hacer seguimientos de grupos a lo largo del tiempo, ¿no? y nosotros lo que queremos es institucionalizar. Y la segunda desventaja es que con tres grupos eh, el índice de tamaño Dyson no cumple con la condición, con el supuesto de circularidad que estableció Fritz en el año 36, en, para números índices, que es una condición deseable. De esta, esta condición de circularidad lo que dice es que, la diferencia en productividad entre los grupos A y C, pues debería de ser el producto de eh, la diferencia en productividad entre los grupos A y B multiplicado por la diferencia entre los grupos B y C. ¿no? Esto si lo queréis ver en términos de divisas, no si queréis cambiar el tipo de cambio entre dólares y yenes, ¿no? pues si tenemos una moneda entre medias que es el euro, pues debería de, deberíamos de poder obtener el tipo de cambio entre dólares y yenes como... ...el tipo de cambio entre dólares y euros por el tipo de cambio entre euros y yenes, ¿no? Es una, un supuesto lógico, ¿no? Cuando, cuando construimos medidas de diferencia de productividad, ¿no? Y lo mismo ocurriría con eh, estas diferencias de productividad entre industrias, ¿no? el, el, La diferencia de productividad si entre la Comunidad la Valenciana y Madrid es un 10% a favor de la Comunidad Valenciana pues si entre medias el, está el País Vasco, que es un 3% mejor que Madrid, pues entonces eh, la comunidad valenciana debería de ser un 7% mejor que el País Vasco, y así sucesivamente. Es una, una condición muy fácil de entender para hacer, y muy atractiva para hacer comparación. Bueno, pues esto se incumple. A partir de aquí, eh, bueno, empezamos a... a trabajar hace hace un tiempo a raíz de una tesis doctoral con, con este problema de circularidad y lo que lo que hicimos en un paper reciente en, en EJOR junto a junto a juan aparicio fue el, el introducir eh, algún mecanismo para solucionar el problema de, circular, de circularidad con más de eh, con más de dos grupos con, a partir de tres grupos no entonces, la idea, bueno, pues la tomamos de un paper en Escandinavia, Journal of Economics, de Berg, eh, Forsen y Hansen, y era introducir un grupo, la tecnología de un grupo de referencia, ¿no? Cuando tú introduces un grupo de referencia, es como introducir un punto de apoyo, respecto al cual comparar tu diferencia en productividad respecto a ese punto de apoyo, y hace que todas las... Eh, medidas de productividad se vuelvan circulares, tanto las medidas en productividad como eh, sus comparaciones a lo largo del tiempo, como su descomposición. Todo se vuelve circular. ¿no? La idea, un poco el resumen es este, ¿no? el tamaño Dyson pues funciona bien con dos grupos, con tres grupos ya no funciona tan bien porque no cumple eh, la condición de circularidad y a partir de aquí la idea es introducir esta referencia. Lo que vamos a hacer es comparar la diferencia en productividad de cada uno de los grupos respecto a esta referencia y esto convierte eh, las diferencias de productividad en circulares, ¿vale? Que es una propiedad muy deseable, pues, sobre todo para en política económica, pues, para presentar resultados y que se entiendan claramente. A partir de aquí, sí, si, eh, bueno, entonces, la, la diferencia en productividad pues, se entiende eh, exactamente igual la estábamos entendiendo antes. Es decir, nosotros las medidas las tomamos respecto a la referencia, pero siguen siendo diferencias en productividad entre los grupos A y B y su descomposición en motivo de eficiencia y en motivo tecnológico. Esto sigue todo igual. ¿vale? Lo único es que necesitamos este punto de apoyo para convertirlo en, en circular. Ahora, en, en un poco hablaremos un poco más acerca de, de la referencia. Bien, podemos introducir la dimensión tiempo, ¿no? Introduciendo la dimensión tiempo, lo que vamos a tener es eh, que la frontera de cada grupo, por ejemplo, la del grupo A, pues en el periodo T más 1 será esta frontera que tenemos aquí y el grupo A en media, pues se moverá desde este punto hasta este punto de aquí, con lo cual podremos ir viendo cómo cada industria evoluciona tanto contra sí mismo contra, como contra el resto de industrias con la cual me voy a comparar y de alguna forma pues puedo institucionalizar un sistema de seguimiento de la eficiencia, de en este caso de la, de la edición en, en productividad de mi industria respecto a las otras industrias. ¿no? Esto es lo que nos permite hacer este base group, base period, Malquis index, ¿no? que es lo que eh, planteamos en el año 2018. Bien, vamos a ver una aplicación empírica a partir de, de esta metodología y la idea es, eh, bueno, bueno, ¿por qué América Latina? Bueno, pues, América Latina fue eh, un encargo que nos hizo el Banco Mundial al otro coautor de este trabajo, que es Sergio Perelman y a mí, en, eh, hacia el año 2014-2015, que fue cuando empezamos a trabajar en todo esto. Entonces… ¿Qué es lo que lo que había pasado? Bueno, Brasil, sobre todo, era el, el caso de análisis en Brasil, y Brasil había hecho un gran esfuerzo presupuestario desde el año 2005 hasta el año 2012 aproximadamente, eh, en términos de eh, inversión en educación en, eh, como porcentaje del PIB. ¿no? Entonces, bueno, aquí tenéis una, una idea... Fijaros que eh, en esta transparencia podéis ver, en las tenéis el, el gasto público ¿no? en términos eh, presupuestarios y en ordenadas tenéis el eh, resultado en matemáticas en, eh, en, en PISA 2012. PISA, ahora hablaremos un poco más, PISA es una prueba internacional de rendimiento educativo. Como veis, fijaros que Brasil, que es un, este puntito naranja que tenéis aquí en la parte inferior del, del gráfico, eh, hace un esfuerzo presupuestario muy elevado, pero no se ve correspondido con eh, aumentos en rendimiento académico. ¿no? Entonces, bueno, tenéis eh, cómo se distribuye más o menos el, la situación, entonces la pregunta es, ¿me estoy gastando mucho en términos presupuestarios?, porque no aumentó eh, el rendimiento. Bueno, habría mucho, mucho de qué hablar eh, en torno a, a la economía de la educación, ¿no? si realmente poniendo más dinero únicamente pues, conseguimos aumentar resultados, y es que hay una parte muy importante que tiene que ver con la gestión de ese dinero, con premiar la innovación educativa, con formar a los profesores, hay una parte mucho más relacionada con la gestión el que meramente esto no es una industria de coches donde si pones más dinero puedes hacer unos coches que lleven un motor más potente. No es exactamente así. Hay una parte que tiene que ver con la gestión, un poco más con el intraindustria, con lo que ocurre adentro de, de tu propia industria a la hora de gestionar los, los recursos. ¿no? A partir de aquí, bueno, pues lo que lo que pusimos en marcha fue eh, bueno, hagamos una comparación de eh, Brasil. ¿Cómo ha evolucionado la, la productividad de Brasil contra otros países, contra otras industrias de la zona, otros países latinoamericanos? Entonces, utilizamos datos de tres oleadas PISA. Las oleadas de Dolores, PISA se elabora cada tres años? ¿vale? España, además, participa desde el principio, España participa desde el año 2000 y la última oleada que eh, eh, se hizo con PISA fue 2018, la siguiente será. 2021. ¿no? El 2021 si todo va, va bien con, con esta crisis que, que tenemos. Esto es interesante porque nuestra metodología también se adapta muy bien a esta idea de pseudo-panel. ¿no? A veces es imposible el tener toda la población, a la vez menos, porque con las grandes, con el Big Data ¿no? y el Business Analytics, cada pues, vez ¿vale? podemos gestionar muchos más datos, pero en este tipo de esfuerzo internacional como es PISA, ...que son eh, muestras representativas internacionales. Cada año tenemos rep bien representado cada país, el sistema educativo de cada país... ...pero los centros educativos cambian de una oleada a otra. ¿no? Esto es a lo que hemos llamado un pseudopanel o serían secciones cruzadas eh, repetidas a lo largo del tiempo. Bien, en este análisis tenemos tres outputs, que son los resultados PISA en matemáticas, lectura y ciencias... Y cuatro inputs. Los cuatro inputs, pues, se corresponden con los factores productivos tradicionales en cualquier proceso, profesores por alumnos, un índice de recursos escolares a partir de los cuestionarios de, de PISA, el nivel educativo de los padres y el nivel ocupacional de los padres. ¿no? Esto del nivel educativo y el nivel ocupacional es porque buena parte de la varianza del, del resultado educativo de los niños, pues, la explica la condición socioeconómica que tiene en casa eh, ese alumno Como grupo de referencia establecimos a Portugal, los datos de Portugal en el año 2006. ¿no? Portugal pues es un país eh, OCDE, en mitad de la tabla, que bueno pues puedes suponer, eh, cuando hablamos con la gente del Banco Mundial, pues eh, les parecía que podían ser pues, una referencia en el tiempo, aunque sea lejana, como para atender a que en el futuro las economías de América Latina pues, tuvieran que ver con, eh, con Portugal, alcanzaran Portugal, y además había otro factor y este Portugal había sido la ex-metrópoli de Brasil y por tanto pues, es un país con muchos lazos y desde el sector brasileño pues, se veía bien que Portugal pues, fuera esta referencia. ¿no? Entonces, bueno cuando nos fuimos a, fuimos a hacer el análisis, nos dimos cuenta que en Brasil obtiene un resultado en PISA por debajo de 420. 420 en PISA es lo que la OCDE denomina el nivel de competencias mínimas e imprescindibles para llevar a cabo una vida digna, ¿no? para tener una vida digna. Es decir, con, con un resultado menor a 420, uno, un, un individuo es incapaz de tomar decisiones correctas de inversión, de ahorro, de... Eh, no puede realizar operaciones matemáticas sencillas y por tanto esto le va a dificultar llevar a cabo o, o tener una vida plena, va a tomar malas decisiones a lo largo de su vida y por tanto es un primer estándar que se debería de alcanzar, ¿no? Entonces, bueno, a partir de aquí, eh, nos, lo que nos dimos cuenta es que para institucionalizar un servicio, a veces, o la, la evaluación de un servicio... La eficiencia está bien, pero la eficiencia es algo, eh, es algo más de ricos, es decir, te preocupas de la eficiencia cuando quieres alcanzar los mejores eh, resultados posibles a partir de un presupuesto dado. Pero esos resultados tienen que alcanzar un determinado mínimo, ¿no? Hablamos en ese caso de efectividad, ¿no? De efectividad. Es decir, en el año 77, cuando empezó la democracia en España y los pactos de la monstruo, ahora que está todo tan de moda, pues teníamos eh, de la ley general educativa y se hizo un esfuerzo muy grande presupuestario para conseguir la plena escolarización, algo que hoy nos parece absolutamente normal, todos los niños tienen que estar en el colegio y nadie puede eh, estar en la calle, pues no era normal a finales de los 70, había mucha gente que estaba sin escolarizar, se pusieron muchos recursos en el sistema educativo y había un objetivo de efectividad, había que tener a toda la población escolarizada y alcanzando un, eh, unos mínimos eh, antes de preocuparnos de la eficiencia. ¿no? En, con la reforma de la ley general educativa en el año 93, con la LOCSE, pues ya se empezó a hablar de eficiencia, ¿no? ya hemos conseguido un determinado nivel Ahora vamos a intentar pues, alcanzar el máximo posible a partir de los recursos que, que tenemos. ¿no? Algo así pasa en, o pasa en América Latina. ¿no? Es importante la eficiencia, pero también es importante la efectividad, el ver si estamos alcanzando los recursos, o sea, los resultados mínimos necesarios para llevar a cabo eh, un buen trabajo en, en la vida de los individuos. Bueno, lo que hicimos únicamente fue adaptar esta metodología. Del eh, el by group, by period, eh, tamaño Dyson, Malquis Index, la adaptamos para el caso de la efectividad. Fijaros que donde aparecía la dimensión input, pues ponemos un 1. ¿no? Un 1 es simplemente el considerar que no nos va in, no nos interesa en este análisis la dimensión eficiencia, única, la dimensión input, por así eh, decirlo, únicamente nos interesa la dimensión output. Y a partir de aquí Podemos ver, medir diferencias en desempeño, sin tener en cuenta cuántos recursos metemos en el, en el sistema. Y esta diferencia en desempeño la descomponemos igual en efectividad y en diferencias en los desempeños máximos que podemos alcanzar. Bueno, pues llegados aquí, hacemos el análisis. Este fue el primer análisis que o le, os pongo directamente los gráficos sin poneros los los resultados para que veáis eh, el, tipo de, eh, el tipo de resultado que vamos a tener. Aquí tenemos los seis países latinoamericanos y tenemos la referencia, ¿vale? Tenemos Argentina, Uruguay, Chile, tenemos Colombia, México y Brasil. Fijaros, tenemos trayectoria en, en ASCISAS tenemos la, las diferencias en productividad, ¿vale? Diferencias en productividad incorpora la dimensión output y la dimensión input es el, el, el índice que acabamos de ver, eh, con DEA, donde tenemos las dos dimensiones. Y en abcisas tenemos únicamente los outputs, ¿vale? Tenemos diferencias en desempeño por el lado de los outputs. Fijaros que hay trayectorias como la de Chile. Fijaros que Chile, desde el año 2006 al año 2018, pues podemos ver que sigue esta trayectoria noroeste, donde va aumentando sus resultados, va aumentando su desempeño, pero a costa de que cada vez es más ineficiente, ¿no? Algo importante es que aquí estaría nuestra tecnología de referencia, Portugal 2006, y por otro lado tenemos la industria de Portugal, que bueno, también la representamos pues, para ver cómo ha evolucionado en este periodo, pero todo el rato la tecnología de Portugal 2006 está aquí fija, ¿no? Entonces la tecnología tiene un desempeño más elevado en efectividad porque recoge únicamente pues, la tecnología en la frontera. Fijaros, estaba esta, esta trayectoria de Chile. Tenemos también esta trayectoria de Uruguay. Uruguay, del año 6 al 12, pierde tanto efectividad como eficiencia, pero para el año 2018, desde el 12 al 18, pues parece que al menos gana eficiencia y un poquito prácticamente se mantiene estable en efectividad. Tenemos Argentina. Argentina al principio empieza ganando eh, efectividad ...perdiendo eficiencia y posteriormente mantiene la efectividad y gana eficiencia. Y así sucesivamente, en el caso de Colombia, por ejemplo, veis que sigue esta trayectoria... ...donde al principio gana efectividad y eficiencia y posteriormente gana efectividad pero pierde eficiencia. Esta misma trayectoria, y esto podríamos ir analizando paso por paso cada uno de los países lo que ha pasado... ...pero lo interesante es que es como una especie de carrera institucionalización de la, de la eficiencia permite hacer una carrera contra ti mismo, pero también contra los demás, y ver cuál es tu posición respecto a los demás a lo largo del tiempo. Otra idea que eh, estaba en, en el paper, y ya con esto voy, voy terminando, es eh, que podíamos calcular ratios de los índices de Camaño y Dyson, eh, con respecto a la referencia, entre dos periodos. ¿no? y también la podemos descomponer, esta, esta, este ratio. ¿no? Este ratio para lo que nos vale es para lo siguiente, ¿no? este sería el ejemplo, imaginaros que cada país en el año 2006 estaba en el origen de ordenadas, que en este caso es el punto 1-1, ¿vale? estaría aquí cada país, entonces es como si se hubiera producido un gran Big Bang, ¿no? hubiera, hubiera explotado, ¿no? y podemos ver a dónde ha ido cada país después de la, de la explosión, ¿no? respecto a sí mismo, y también respecto a los demás. ¿no? Pues, por ejemplo, en el caso de Chile que veíamos antes, pues vemos cómo la explosión pues, le ha llevado aquí. Es mucho más efectivo, pero menos eficiente. El, y, y lo mismo pasa con Brasil. ¿no? Más efectivo, menos eficiente. Más efectivo, pero eh, bueno, un 4% más, más efectivo en 12 años. Tampoco es para tirar cohetes después del gran esfuerzo que hicieron, siendo ahora mucho más... E ineficiente, ¿no? A lo mejor la solución no es meter simplemente dinero y subirle el sueldo a los profesores, a lo mejor hay que, hay que hacer otras medidas para, para mejorar los resultados. El caso de Colombia y Argentina, pues, está ya en el sentido correcto, ¿no? Son más eficientes y más efectivos y así sucesivamente. también. Y bueno, es también interesante descomponer estas medidas en eh, eficiencia y efectividad, como habíamos visto antes, ¿vale? No puedo eh, ver ¿Qué ha pasado con el, en el caso de la, de la eficiencia? En este caso, pues, por ejemplo, en el caso de, de Chile, que veíamos eh, que había mejorado mucho su, sus resultados, pues sobre todo es por el lado de eh, su eficacia. Es decir, todos los centros están mucho más cerca de la frontera. ¿vale? Y esto ha influido mucho en que Chile haya pegado este gran salto. Si vemos el, el caso de la tecnología, Veis que en el caso de Chile, fijaros que hay incluso un poco de, hay pérdida, ¿no? en, el, en, el, en cuanto a la tecnología. Es decir, Chile, toda su ganancia se ha producido porque todos los centros educativos están más cerca de la frontera, pero la frontera prácticamente no se ha movido e incluso eh, se ha reducido la tecnología en estos periodos, en este periodo pues eh, se ha reducido, los mejores ya no están donde estaban, la, la frontera se ha contraído un poco, ¿no?, pero sin embargo la eficiencia pues lo ha compensado todo. Bueno, fijaros que no me quiero extender mucho más para dejaros hablar, pero sí que voy a hacer un último matiz. El último matiz tiene que ver con, voy a hacer un cabe ¿no? Capetentor es una expresión en latín que me gusta mucho, que eh, eh, la traducción al castellano, eh, utilizando un dicho popular, sería aviso para navegantes. ¿Vale? Aviso para navegantes, o eh, ser sabios ¿no? a la hora de elegir la metodología. ¿Qué problema tiene utilizar una referencia? El problema que tiene utilizar una referencia es que eh, los resultados que de, de vamos a obtener son, van a cambiar dependiendo de la referencia que elijamos. Entonces, cuando uno dice van a cambiar, pues uno se echa a temblar. En realidad, las, algunas simulaciones que hemos hecho nos dan unas correlaciones muy, muy altas, ¿vale? Muy, muy altas mayores que 0,80 y que 0,90, pero los resultados cambian, es decir, a la hora de elegir la referencia, la referencia es muy útil porque nos da esta circularidad, pero deberíamos establecer la referencia por consenso y deberíamos decidir quién es nuestra referencia, porque todos nos ponemos de acuerdo en que es un grupo al que, tenemos que, al que queremos converger o al que nos gustaría aparecer, ¿vale? parecernos Otro de los problemas es que a lo mejor al cabo de un cierto número de años tengamos que cambiar la referencia, y podamos hacer una evaluación, un marco de evaluación para 10 años, pero a los 10 años tengamos que cambiar la referencia y buscar una nueva referencia, ¿no? Entonces, bueno, simplemente os quería eh, introducir esta metodología, porque creemos que, que eh, aporta este valor añadido de la, de la circularidad y que permite la institucionalización, pero sed sabios a la hora de elegir la mejor metodología para vuestra aplicación, ¿no? Y ya como conclusiones, bueno, pues ahora estamos trabajando en, con este índice, en, eh, en algún otro índice popular de, de, de medición de diferencias en productividad, como el índice de o en el futuro queremos hacerlo con el de Gis eh, Nos gustaría también llevarnos esta idea, para aquellos de vosotros que conocéis el mundo de contrafactuales, y de inferencia causal, a ese mundo. ¿Por qué? Porque en ese caso, la referencia está muy clara la referencia, es lo que llamamos la línea de base, justo antes de que hagamos el experimento, ¿no? el experimento social o justo antes de que se produzca la aleatorización y se define un grupo tratado y un grupo de control, eh, el baseline, ese sería nuestra referencia y a partir de ahí, pues podemos ver cómo el experimento que hagamos, cómo la innovación que hagamos en unas en unidades sí y en otras no, pues hace diferencia al grupo tratado y al grupo de control. ¿no? Eh, podemos introducir también intervalos de confianza, e incluso pues nos gustaría pues, industrializar todo esto con una libre en R, pues para no tener que, digamos, hacer todo el cálculo, o que para la gente que hace el trabajo empírico, pues le sea más fácil su aplicación. Y nada más, me he cedido un poquito, lo siento, haber quitado un poco de tiempo. Eh, nada, muchísimas gracias por vuestra atención y nada, cualquier pregunta que tengáis será bienvenida y poder comentar todo esto. Gracias. Bueno, en primer lugar, agradecer a Dani la presentación. Bueno, comienza el turno de preguntas. Recordad que, lo, que debéis de solicitar la palabra a través del chat y se os irá concediendo por orden de solicitud. Y recordad activar también el micrófono para que podáis realizar la pregunta. Eh, bueno, Dani, muchas gracias por la presentación. Yo quería preguntarte una cosita. Eh, sabemos que PISA utiliza diferentes técnicas de muestreo para hacer sus cálculos y, bueno, ¿utilicéis vosotros esa información de alguna manera o habéis pensado en utilizarla en vuestros estudios? Pues, gracias por la pregunta. Eh, PISA lo que ofrece es mucha información acerca de eh, cuánto, pesa, cuánto pesa, digamos, cada centro educativo para poder elevar a población. ¿vale? De, de momento, esa información... Eh, no la estamos usando, la hemos usado en otra, en otra investigación, pero para esto en concreto no. Aquí estamos considerando, cuando metemos eh, los, los institutos, el, digamos, como la muestra de la población, los metemos en el análisis, consideramos que todos los centros pesan exactamente lo mismo, ¿no? Cuando y bueno, pues puede que eso no sea así, que haya centros que tengan más, un, su factor de elevación para, para irnos a la, a la población sea más elevado. De momento no lo hemos considerado, hemos, hemos considerado como que teníamos toda la industria, pero esto sí, sería un trabajo para, para ampliarlo, para, para mejorar. El el... La vale, pues muchas gracias, Dani. Eh, monje, actívate el micro. Hola Daniel, soy Juan Francisco Monge. Hola, Juan. Gracias por la charla. Eh, una pregunta: eh, ¿se puede aplicar toda esta metodología para medidas que no sean radiales? O... Eh, sí, claramente sí. Lo estamos haciendo ahora con Directional Distance Function, un trabajo muy parecido a este, donde adaptamos el índice de Luenberger, eh, la, la, exactamente todo, la misma idea con eh, distancias direccionales. ¿Qué problema tienen las distancias direccionales? Que nosotros los salvamos eh, utilizando la misma dirección para todos los periodos. Eh, bueno, pues es que su interpretación es mucho más, más complicada. Aquí las, de, las diferencias en productividad con Malquis, pues es muy elegante, porque 1,10, pues es que eres un 10% más productivo que otro grupo. Con Luenberger, esta interpretación ya no es tan sencilla. Entonces momento en el paper que estamos haciendo que lo tenemos en R1 tenemos que seguir adelante pero la idea es que a la hora de interpretar bueno si tiene una interpretación eh, elegante cuando fijas la dirección pero quizá fijar la dirección pues eh, no sea lo mejor y habría que buscar la mejor dirección la dirección óptima para cada grupo ¿no? entonces en ese caso tendremos una interpretación en términos más presupuestarios de cuánto podrías reducir el, el presupuesto, ¿no?, eh, o cuántos puntos pisa podrías aumentar tus resultados. Eh, sí, eh, Juan, es una línea para explorar okay. todo eso, pero mi intuición es que sí se puede ampliar, o sea, se puede aplicar perfectamente. Gracias, Daniel. Eh, Juan, activa el micro. Sí, eh, Dani. Nada, muchísimas gracias. Eh, la exposición ha sido muy pedagógica, como, como te pedí, ya cumplido todas las expectativas bueno eh, lo último bueno podrías anticiparnos algunas futuras líneas de investigación relacionadas con este trabajo en dos tres minutos Decirnos alguna darnos alguna pincelada pues que eh, me dicho destaques un poco alguna al final, de las no. líneas sí que destaques alguna especialmente alguna de las líneas que hemos tenido que pasar por ahí de puntillas de esas últimas diapositivas eh, que nos des un, ¿A dónde es un poquito más en, en alguna línea de esas, la que tú creas más importante? Sí, yo, yo creo que a, más que la... A mí hay algo que me interesa, digamos que eh, soy profesor de Economía Pública, entonces mi ámbito de estudio es, es casi siempre el sector público... Entonces, lo que creo, digamos, es que tenemos que seguir eh, remando, más allá de nuestro papel de investigación, tenemos que seguir remando en el sentido de que algo de esto se empiece a trasladar, se empiece a, a filtrar al, al mundo real. ¿no? Entonces, yo creo que, que ya estamos muy cerca de que se puedan poner en marcha cuadros de, cuadros de mando de todo esto, ¿no? del servicio de centros de salud, hospitalario, institutos... Eh, eh, universidades, eh, a nivel de facultades, etcétera, ¿No? Entonces, pero, eh, eh, quiero abundar en, en trasladar un, el mensaje. luego, vamos, hay una parte que, que me interesa y es, me está muy relacionado con la pregunta de Juan Francisco Monge, ¿no? Y es el seguir viendo cuál es el potencial de esta metodología eh, con otros índices y, sobre todo, cuál es, eh, cómo afecta, digamos, esto del grupo de referencia realmente, o sea, ¿cuál, cuál, cuán grande es el impacto si elijo un grupo de referencia u otro, ¿no? Yo sé que afecta, van a cambiar los resultados y esto se sabe desde el paper seminal del 92, ¿no? Pero me interesa ver qué pasa, pues, con el, con el índice de Hiss-Morsten o me interesa ver eh, cómo puedo plantear una referencia, siempre que la referencia la pueda ver y tocar, no me interesan las referencias sintéticas, porque, porque las referencias sintéticas llegan, llevan a problemas de... de observabilidad, de que yo las pueda tocar, de que las pueda eh, eh, copiar, ¿no? Entonces, toda esa parte me interesa y también me interesa la parte de hacer bootstrapping y de que estas diferencias en productividad, pues bueno, si realmente son significativamente distintas, porque claro, al ser, todos estos métodos, métodos son muy, muy deterministas, ¿no? No tengo intervalos de confianza y para lo que me interesa es hacer inferencia y ver cuando, eh, bueno, realmente mi sistema educativo en Madrid es valenciano, entonces tengo un problema, porque mi intervalo de confianza no toca el intervalo de confianza valenciano, y, y quiero que mis niños en Madrid pues eh, tengan el mismo nivel educativo que tienen en Valencia, y, y eso también me interesa, ¿no? el hacer bootstrapping y de alguna forma armar todo esto en R para que se pueda institucionalizar rápido en distintos sectores. Bueno, bueno pues, muchísimas gracias. Hasta aquí, digamos. Avanzar en la investigación para ir tocando, eh, para que cuando me llamen los políticos, que a veces cuando eh, pues me llaman y me plantean, pues tener algo que les pueda eh, convencer mucho más rápido, ¿no? Entonces, el abundar en esto de que de referencia, abundar en tener intervalos de confianza, pues me va a permitir presentar una herramienta pues, más robusta, más potente, que, eh, que quieran realmente poner en marcha Esto es lo que en, en este lado de la investigación me, me apetece avanzar. De acuerdo, muchas gracias. Pues muchas gracias. Muchas gracias a Daniel por la ponencia y muchas gracias a todos por participar.